Antes de iniciar con esta presentación, quiero pedir un fuerte aplauso para ustedes. Para la ha sido por el esfuerzo, la dedicación y la entrega de cada uno de ustedes, que han acudido el llamado de hacer una administración decente, transparente y de cada uno de ustedes ha puesto el 100% de sus habilidades para que la República Dominicana hoy sea el país número uno en el mundo en la recuperación del turismo ser número uno en el mundo en cualquier cosa es extremadamente importante pero ser número uno en la recuperación del turismo es una hazaña que nos llena de orgullo a todos es el resultado de la entrega de la dedicación de cada uno de ustedes, la alianza entre el sector público y privado, donde hemos dejado a un lado los intereses personales, particulares, políticos, para poner sobre la mesa los intereses de la República Dominicana. Día tras día, un grupo de hombres y mujeres se levantan a trabajar en favor del turismo de la República Dominicana. Hemos tenido reconocimientos en Europa en Centroamérica, en Estados Unidos, la Organización Mundial del Turismo, la Federación de Cruceros de la Florida y el Caribe, en todas las áreas han reconocido el trabajo de la República Dominicana. Y ha sido un trabajo que se ha hecho con amor, que se ha hecho con dedicación, con transparencia, respetando sobre todas las cosas. Yo puedo decir aquí que en la promoción internacional tenemos ahorros por más de 6.800 millones de pesos. Y vamos a ver los resultados. Hace apenas 20 días, la Organización Mundial del Turismo reconoció a la República Dominicana por su recuperación. En agosto, recuperamos un 22%, en diciembre un 56%, en julio un 95% y en diciembre del 2021 estábamos totalmente recuperados con un 117% y a mayo del 2022 les puedo hoy decir aquí que tenemos el mejor mes de mayo de la historia del turismo en la República Dominicana otra vez otra vez continuamente lo volvimos a hacer a la República Dominicana ha ingresado 2.902.280 Personas no residentes en lo que va de año, de enero a mayo, ese es el acumulado que tiene la República Dominicana. por encima de mayo del año 2021. Lo volvimos a hacer. Quiero pedirle a nuestra viceministra técnica Yatení Mora que nos acompañe para seguir con esta presentación en las diferentes áreas, en los vuelos, turismo de cruceros. Si vemos de esos 561.393 no residentes, vamos a ver que 453.371 son totalmente extranjeros, 2% por encima de mayo del 2019, 4% por encima de mayo del 2018 y si nos vamos a los nos estamos 33% por encima de mayo del 2019 y 54% por encima del 2019. que esperar 15 días, 20 días, 30 días para saber cómo Así es, nuestro centro de inteligencia nos puede reflejar, como ustedes ven, en 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 2022, donde estamos con el mejor mes de mayo de la historia del turismo en la República Dominicana. Pero lo interesante es, como dice Jacqueline apenas el mes de mayo se fue ayer en la noche y ahora estamos haciendo la presentación de los resultados del mes en medio de una ley en medio de situaciones internacionales que cuando vemos las últimas tenemos casi tres años y cuatro para poder llegar nuevamente al, al punto de partida así que yo creo que es una, una gran, un gran resultado en los últimos 12 meses a la República Dominicana han llegado 159.738. Y esto refleja una recuperación real del turismo en medio de una pandemia. ¿Por qué? Porque el mejor mes ya que el mejor año que ha tenido la República Dominicana esa es la cifra que ha llegado al país. 6.4 millones de extranjeros. Y nosotros ya en los últimos 12 meses de nuestra administración tenemos ese número, pero vamos a ver al final que las proyecciones. Nos dan que ya octubre la República Dominicana tendrá 7 millones de extranjeros, cumpliendo todos los récords de cualquier de la historia del turismo. Así es, el, mes, el año pasado cerramos con 12 meses, en enero, diciembre cerramos sí. con 5 millones. Ya ahora vamos en 6.5 y como dice el ministro, ya superamos, midiendo año con año, lo que fue el mejor año de la República Dominicana. Y si vemos que todavía estamos utilizando para esos 12 eso sí es que yo le vamos a ver muchas gracias aquí podemos ver los mercados que tuvieron un gran repunte, los Estados Unidos 5% con relación al 2019 Canadá 93% con relación al 2019 podemos ver Colombia que es la gran sorpresa acabamos de venir de Colombia que eh, ha tenido un repunte de más de un 162% y puedo decir hoy aquí que en el mes la República Dominicana ingresaron 24 mil colombianos, que es un número extremadamente importante, y Colombia quedó como el país número 3 emisor de turistas en el mes de mayo hacia o sea, la República Dominicana, por encima de Alemania, por encima de Francia, de Inglaterra, que son países tradicionalmente fuertes en tienen de emisiones de turistas a nuestro país. Lo más interesante también es que esa recuperación ha sido mixta. Tiene de todos los continentes, ¿no? o sea, tiene de América del Norte, tiene Estados Unidos, tiene Canadá, tiene América del Sur, y tiene Europa, y tiene Inglaterra también en el proceso de recuperación. Y eso es una noticia extraordinaria, porque ustedes recuerdan que hace dos o tres teníamos casi la mano en la cabeza con lo que pasaba con los rusos, siendo los rusos el tercer, bueno, en ese momento el segundo, después de Estados Unidos de misión de turistas. Y lo que hace la diversificación, que no es solo a nivel económico, que nos da la flexibilidad de reaccionar de esa forma. Por aquí cae ya que la importancia de tener data, de tener información en el centro de inteligencia porque al caerse de manera repentina en Rusia y Ucrania que representaban para el país 50.000 extranjeros mensuales nosotros miramos la estrategia hacia Canadá, Colombia y otros mercados. Sí, los acuerdos, el marketing y todo lo que son las acciones de tener. El 71% evidentemente sigue viniendo unido de nuestro continente, de donde está cerca, está Estados Unidos, Canadá, Colombia, se están repuntando por cada ministro, como Chile, como Argentina, que ya comenzó a subir también, Canadá, Guaraní, que está recuperando, y todos los países europeos también. Aquí podemos ver la estadía, los extranjeros 8 noches, en total 7 de los dominicanos 18. Eh, la provincia, a las provincias con relación a las estadías, la Alta es el 50%, Santo Domingo el 12%, el Gran Santo Domingo el 27% y Santiago el 23%. Las características de nuestros turistas extranjeros, el 29% es adulto, el 27% aventurero, el 27% familiar y 17% Está la estrategia de marketing de turistas en el extranjero y se de cada vez se están quedando en el tema de la estrategia es fundamental, en estos días veíamos que cuando nos comparamos con México en cantidad de turistas la Rivera maya recibe más turistas que nosotros, por en cantidad de muchos nosotros tenemos casi tres veces la cantidad de noche que el turista se queda. y eso a nivel de divisas, en el nivel de valor claramente es más significativo y en base a ese indicador lideramos desde toda la zona del caribe Aquí podemos ver las llegadas por el aeropuerto Punta Cana, tiene el 60% de todas las llegadas del mes de mayo, de las ciudades de donde el mayor extranjeros ingresaron a Punta Cana de Tocumen, New York, Toronto, Miami, París, Montreal, y creció un 105%. Las Américas creció un 106%, 24% con relación a la llegada de todos los extranjeros al país. Desde Nueva York, Miami, Malito, Toluca, Orlando, Boston, fueron las principales llegadas. Sí, vamos a hablar como Santiago también estos meses va a reclutar ministro por el de puerto plata parcial que se está y que las llegadas van a venir por, por Santiago. El términos de la generación de divisas: 640 millones se estima que en de mayo recibimos 640 millones recibimos por divisas. El turismo trae acá el país 10% de esa reserva internacional, lo que apoya claramente la depreciación del tipo de cambio y la estabilidad, porque no puedo dejar de hacer un anuncio macroeconómico. Además, ver, y sí, es un dato que me gusta de sí. que, que siempre ha habido una discusión del peso real del turismo en la economía del Canadá, que lo no vemos un mensualmente, cuántas divisas ingresaron al país producto de esta actividad. Así es. dato importante la República Dominicana creció 23% por encima de mayo del 2021 con relación a la conectividad de los vuelos aéreos por más de 200 rutas conectándonos con 128 ciudades a través de 125 aerolíneas al país llegaron 4.675 vuelos con una ocupación de un 80% es bueno destacar de que nuestra llegada a la República Dominicana estaban llegando 1.700 vuelos, 1.300 vuelos en el mes de agosto y septiembre de 2020 con una ocupación de un 48%. Y por cierto, ministro, esas divisas que están ahí están mal medidas porque lo que esos vuelos dejan a República Dominicana, que está en el ticket pero que se queda, que no se mide en el otro, también genera una cantidad importante de divisas a través de los servicios que demandan estos vuelos de y de las casas que puedan... Aquí podemos ver la, el nuevo centro de, de inteligencia que va a ser el Ministerio de Turismo, que es la conectividad aérea, y quiero destacar la presencia de Fernando, que es el director de conectividad. aérea. 4 o 5 países donde estamos viendo nuevas rutas el país, que se un nuevo perfil de turistas. Todavía son de Número, Frontier, Argentina. Cuando veamos a Tucumén, es porque muchos de los argentinos, y no todos, están viviendo a través de PAN. El hecho de generar rutas directas de República Dominicana, incrementa el perfil y la capacidad de venir, que es mucho más fácil. Y esto, Un indicador fundamental para ver la inversión del futuro es qué pasa hoy con que pueden suceder en la República Dominicana, porque son los victorios de todo que invierten en alguna infraestructura que va a dejar a turistas como parques acuático como... y unas 68.000 habitaciones disponibles con una de ocupación casi del 70% en un mes, que es tradicionalmente baja, porque no es un mes alto ahora que comienza la actividad de año. Aquí podemos ver la ocupación de telega, que llegado un 73%, va ahora que Punta Cana, el Cachiqui un 49%, el Gran Santo Domingo un 62%. .7. Aquí vamos a saber la revisión porque cuando entré, le digo, la pude tenemos mes, mes récord este mes de mayo, donde dice, para nosotros ha sido uno de los mejores meses de mayo, la aplicación es muchísima inclusive parece como si fuera octubre, fue la expresión de los del gerente general, del hotel embajador, para que entiendo un aplauso, que siempre apoya pueda... todas nuestras actividades. El presidente de la senadores también tiene en 80% del hotel de la capital, para que haya puesto hay, así que vamos a revisar esa data. Bueno, siempre sí, esos son promedios, hay gente que está por encima y hay gente que está por debajo Pero y, bueno, y ahí sigue siendo líder en la ocupación, entre 85% y 83%. Y ahí, como, desde, como lo hemos comenzado a hacer ya, hemos, como sabemos bien ¿sí? la ocupación por el tipo de pay, el TIC Premium, Resort Premium, el Resort Tradicional y el Resort Premium que son siempre, sobre todo por los canadienses, el Resort Premium que tiene la mayor tasa de ocupación. Pero ya hoy en día las medimos por zona, las medimos por tipo de hotel y así mismo estamos haciendo los análisis para la inversión publicitaria tomando en cuenta el tipo dominicano. La industria de, la de cruceros, realmente la República Dominicana se ha consolidado. La calificadora de riesgo Moody's acaba de decir que la industria de turismo de cruceros se quedó rezagada, pero que República Dominicana fuera de mayor crecimiento que es el apenas tuvo menos 3% en el de abril con relación al año 2019 antes de la pandemia aquí podemos ver en mayo la llegada de extranjeros vía crucero, que es más 3% con relación al 2019 y más 32% con relación al año 2018 Sí, el año 2018 fue uno de los mejores años incluso crucero para la República Dominicana y lo interesante es cómo eso ha venido evolucionando solamente habíamos alcanzado la mitad, ya con dos puertos en el norte. Miren cómo eso ha ido, recuperándose rápidamente, y ya en el mes de marzo prácticamente comenzamos a superar los niveles de pandemia según el ciclo de visita a la República Dominicana. Aquí podemos ver la llegada total, 82.199 cruceristas, 50.233 son extranjeros y 24.000 son la tripulación. Esto da un crecimiento importante en nuestro país, 19 cruceros y 13 fuerzas llegaron en el mes de mayo. Es importante ahí que veo el filia destacar que la República Dominicana en el mes de octubre va a ser sede oficial de la organización de la feria más importante del turismo de cruceros, organizada por la FCCA y se realizará aquí en República Dominicana. Vamos a evaluar los precios de, los de la de y a ver si va a ser el mismo A nivel de proyectos, pues en lo que va de año llevamos unas casi 2.000 habitaciones entre inmobiliarias y hoteleras. Proyectos importantes como Don puntacar en su segunda etapa que ya salió. Y con esto, obviamente, proyecciones de inversiones en los próximos cuatro años de 34.331 millones de dólares en los próximos cuatro, cinco, siete años, dependiendo cómo va el proyecto de Punta Funtacano también. Las proyecciones, los números, eh, las realidades son extremadamente fuertes. 19.5% ya con reservaciones hechas, 2.8% en Santo Domingo, en Santiago 71. y en Puerto Plata 6.2%. Así es, las reservaciones para el verano están 13% por encima del año 2019, para finales de año estamos 57% por encima en términos de reservaciones, cortadas la misma fecha viendo mayo del año 2019 Se refleja la fortaleza del turismo para cerrar el año, donde claramente se ve evidenciado que vamos a romper todos los retos en el último cuatrimestre del año, con un 57.5%, pero no como proyección, sino con reservas hechas al día 22 de mayo, comparado con las reservas que teníamos hechas en el año 2019 al 22 de mayo. Para cerrar el año 2022, recordándoles que la República Dominicana, la mayor cantidad de turistas que han ingresado en un año son 6.4 millones. Entendemos que vamos a terminar por los 7 millones de medios, pero hasta ahora estamos dando la proyección de más de 7 millones para que la comunidad de la Unión Están sido los resultados que aquí podemos ver. Una vez más, volvimos a hacer 561.323, el mejor año del turismo, el mejor medio año del turismo en la República Dominicana. Para nosotros es un gran honor y agradecer a los medios de comunicación que cubren estas ruedas de prensa de cada mes, desde nuestros inicios, dijimos que cada mes íbamos a estar anunciando los resultados del mes, cuáles sean estos resultados. Gracias a Dios, hoy es un mes histórico para la República Dominicana. Venimos del mejor mes de abril de la historia y estamos presentando el mejor mes de mayo de la historia de la República Dominicana. Muchísimas gracias.